Eh, empezamos eh, la, mesa, la mesa redonda y bueno, la, la mesa redonda se ha planteado un poquito, ¿no? la, El encargo era que, que pusiéramos o interviniéramos en el sentido de hacer aún más prácticas vuestras intervenciones en el sentido de ayudarnos a saber por dónde trabajar para conseguir esos museos feministas. Y en ese sentido, pues lo que lo que he pensado un poco eh, en colaboración con, con Agar es eh, lanzaros tres, tres preguntas eh, a cada una y después contestamos, contestamos entre, entre todas y después ya pues dar paso a, a todas las intervenciones que, que queráis, a todas las dudas, a todas las cuestiones. Y bueno, dada la riqueza de las tres eh, exposiciones, pues creo que, hay, que habrá mucho que que preguntar mucho que, que comentar bueno mi primera mi primera cuestión eh, si quieres empezamos al revés empezamos por ¿sí? eh, sería que he querido dar salida a la inquietud que tenemos cuando queremos añadir la perspectiva feminista en los museos pero no sabemos por dónde empezar y aparecen cuestiones como si sería interesante empezar a revisar las categorías de catalogación si nos interrogamos sobre la configuración y la posición del museo como centro de representación, si empezamos por aquí o empezamos para allá. Entonces, la pregunta sería si teniendo en cuenta la multiplicidad de tareas que se realizan en un museo y que responden a perfiles profesionales también muy diversos, ¿qué cuestiones debemos tener en cuenta al empezar a trabajar desde el feminismo en los museos? Es decir, ¿desde dónde creéis que debemos empezar a partir…? teniendo el objetivo de construir ese eh, museo eh, feminista. Pues yo creo que ah, ah, hay una cuestión que es esencial. Yo no he empezado por ella, pero me parece que, que es ese el primer punto que hay que plantearse. Entender que el museo es una construcción social. Es decir, entender qué es lo que es un museo, y un museo es eso desde mi punto de vista. Y a partir de ahí es cuando cada museo, en función de las necesidades, se puede ir planteando actividades concretas. Quiero decir que a partir de ahí se puede construir una colección, pero sobre todo se puede definir un relato que, como decía antes, comienza desde el principio en un, en un museo. Es decir, que, que las obras significan la representación de nuestros creadores, pero también son la... la, la creadores y creadoras pero sobre todo son el producto de la sociedad, de la civilización que las ha producido y entonces creo que primero hay que partir de esa definición de tenerlo claro, cada uno puede hacer con el museo que dirija si se lo permiten lo que le parezca pero los museos de carácter público yo creo que deben entender o, o pensar que esa es la idea esencial y a partir de ahí ...obviamente, intentar construir un relato... ...en el que las mujeres estén presentes. Gracias. Pues yo también estoy de acuerdo... ...que lo primero sería el relato. Obviamente, cada museo es diferente... ...y tienes que partir de qué colección tienes en tu museo. No es lo mismo un museo arqueológico... ...que un museo comunitario... ...que un museo de bellas artes. Pero con la colección que tú tienes debes hacer un relato donde lo que comentaba antes, ¿no? La perspectiva de género se integre desde el primer momento, no que se ponga una sala de mujeres, ni los objetos de las mujeres, ni un itinerario de mujeres. ¿eh? Me parece que se tiene que integrar y eso es lo, más lo que me parece más interesante. Antes comenté, hice una relación también o una referencia a los museos comunitarios. Los museos comunitarios, por ejemplo, ahí es la comunidad la que decide qué es lo que quiere representar. Y en ese sentido es muy importante que en ese relato, que nadie tiene que decir a, lo, a la comunidad lo que debe ser, pero sí se haga ver que hay una parte importantísima donde tienen que figurar las mujeres, porque obviamente forman parte de una comunidad. Y si eso en los museos comunitarios aparece, yo en el caso al que me refiero, que obviamente son los museos arqueológicos, también debe aparecer desde el primer momento. Entonces, tiene que ser el relato, obviamente, con las colecciones que tú tengas. Pero claro, lo que también hemos comentado antes, tampoco el elegir colecciones es inocente. Tú eliges exhibir una pieza y dejar otra en el almacén, con lo cual ahí también estás proyectando tus intereses. A ver, eh, yo creo que hay eh, por lo menos una cuestión que no ha salido y que creo que es absolutamente fundamental eh, y que me preocupa desde hace tiempo eh, y que tiene que ver con que tiene que ser necesariamente un trabajo interdisciplinar. Es decir, no es una cuestión de que los arqueólogos hacen no sé qué y luego de repente van y tiran de la antropología y a veces desgraciadamente mezclan lo antropológico contemporáneo con lo arqueológico y ahí tenemos un pastel de narices… Eh, no se trata que la historia del arte vaya eh, por donde quiera que vaya eh, y creo que en ese momento tenemos realmente un gran problema, yo lo vivo así por lo menos, eh, con eh, la perspectiva de género, porque creo que realmente estamos haciendo un flaquísimo favor aplicando una perspectiva de género que se reduce a lo femenino, dicho de otra manera. Eh, si algo es el género, es relacional. Necesariamente eso se tiene que reflejar en términos relacionales, porque si no, lo he dicho antes, lo voy a explicar igual mejor, caemos en el mujerismo. Y yo no estoy por la labor, personalmente no estoy por la labor. Eh, teniendo en cuenta, además, eh, Concha lo ha señalado también y de alguna manera también Lourdes, que hay, por lo menos en lo referido a la historia del arte, 50 años de historia del arte feminista, con planteamientos absolutamente claros. Y lo que ha pasado cuando se desde Pekín 95 1995 se incorpora a la perspectiva de género es que hay una institucionalización del género que alimenta habitaciones propias y alimenta no solo la implosión de los estudios de género, sino además la ocultación de las perspectivas feministas. Y ahí tenemos un problema muy, muy, muy serio, desde mi punto de vista. Me ha hecho gracia antes, Concha, y va en esta, en esta línea, eh, cuando hacías alguna referencia a las bibliografías, esas bibliografías que no aparecen, que no se citan, que se ocultan. Por ejemplo, y ya que voy a hablar de mi libro, como decía la otra, o el otro, Umbral, en este caso, has citado a Katie Deepwell. Katie Dupuel acaba de sacar un texto fantástico sobre los 50 manifiestos eh, sobre arte y feminismo eh, del siglo XX y del XXI. Hay dos manifiestos en los que he colaborado. El manifiesto Arco 2005, del que nadie habla, y el manifiesto non Neinier de 2018. Españoles, vascos, como queráis llamarles. Entonces, que tengamos un reconocimiento internacional y no tengamos un reconocimiento interno, ya me parece que se apague y vámonos. No vamos a ningún sitio. Perdón, ¿eh? Pero como es debate, debatimos. Y, eh, nada, me cayó. Eso a mí me parecía importante incorporar, aunque fuera una pincelada de bibliografía, porque es porque es esencial. Sí, pero fíjate, ya, lo ya, que es has citado. Bueno. Duro. Es, de, es, de, no. es duro. Claro. O sea, te quiero decir, no pasa solo en Historia del Arte. O sea, si no se están transformando tampoco las disciplinas, desgraciadamente, y lo llevo constatando desde hace muchísimos años, es porque no se reconoce el trabajo de las otras. No se reconoce el trabajo de las antropólogas feministas, por lo menos de las españolas. No se reconoce el trabajo de las historiadoras del arte feministas. Es como si todo el mundo empezara de cero, y no es cierto. En el caso, en lo que yo conozco, ¿eh? no, no generalizo, pero sí creo que es una cuestión en la que hay que pensar. Tú miras las referencias bibliográficas de los periodos de investigación y se te cae el alma a los pies, si la tienes o el espíritu o lo que sea. Es deprimente, porque hay una falta de reconocimiento interno importantísimo. Y eso responde, es análisis mío, a una... Eh, institucionalización del género a unas habitaciones propias de género que están empezando a hacer más daño del que quizás en su momento cuando se inician las investigaciones podían contribuir a otra cosa y eso más los compartimientos están con. O sea, la historia del arte, esto la arqueología, esto eh, la antropología, esto si algo ha defendido las teorías feministas es la necesidad de interdisciplinaridad en todos los sitios pero bien entendida, o sea, no, no de, yo pico un poco de antropología, un poco de historia del arte, un poco de un equipo pluridisciplinar de investigación que efectivamente trabaje conjuntamente. Lo que pasa es, es difícil, que claro. los museos tienen que ser eso, o sea, si se no se claro. convierten sí. en museos de autor o de autora, entonces siempre tiene que haber un equipo, con lo cual está detrás. Y respecto a la bibliografía, por ejemplo, el reconocimiento sí que últimamente... Se ha planteado que cuando se cite la bibliografía se ponga el nombre completo, porque muchas veces detrás de una inicial pues piensas que es un hombre y a lo mejor es una mujer. ¿no? Pero yo Entonces... no quería, justo una cosa, eh, Lourdes, no quería decir eso, no quería decir poner el nombre completo. Quería decir, sí lo no, me parece muy bien, pero no es el problema. Para mí no es el problema. El problema más de fondo es que no hay un reconocimiento interno de todas las personas, me da igual que sean mujeres o hombres, que llevan trabajando desde perspectivas feministas desde los años 60. Pero independientemente de eso, además, muchas veces, cuando además, aparece la bibliografía, pues resulta que la mayoría de la gente piensa, anda, pues yo creía que era un hombre, porque hay una inicial simplemente. Esa no es otra podemos... cuestión, es una forma también de visibilizar. Esto último nos lo planteaba… ¿Nos podemos ir? ¿Sí? Yo, yo que sí, que es... Nos lo planteábamos sí, hace tú poco. Tú la que organiza, Fátima. Sí, sí, tú, si sí, no, sí, no nos no cortas y sí, ya está. Sí, es que nos vuestra... Lo que está planteando Lourdes, que Hombre, parece… Hombre, a mí me gustaría que, no que los importante. que estáis ahí y los sí. que estáis ahí sí. dijereis... Decía que lo que, que lo que planteaba Lourdes es que… que yo la verdad es que no me lo había planteado, me lo planteo con las artistas que investigo y no me lo había planteado con la bibliografía. Entonces todos seguimos el mismo esquema, como, bueno, cuando haces un libro, las normas de edición, y de repente un día decimos, bueno, ¿cómo que inicial y entonces? Eh, esas pequeñas cosas, esos pequeños gestos, además del reconocimiento que eso es, es, es un problema lourdes la otra, Lourdes, que comparto contigo, pero porque a la, gente, a la gente le cuesta mucho reconocer el trabajo, no sé por qué. ¿eh? No, pero es que, hay, es que hay dos dimensiones, hay ocultación y falta de reconocimiento. Y es mucho peor la ocultación porque yo estoy convencida, en lo que conozco el campo del arte de este país, que es absolutamente interesada. Así de claro. No se sé oye. <risa> Digo que está un debate muy interesante. ¿Alguien quiere aportar su perspectiva, formular alguna pregunta en este tema? Lanzaros, venga, que no se diga. De momento no. Bueno, entonces... <risa> ¿No tiempo a Sí, agar, fenomenal. Claro. Habéis hablado... Bueno, Fátima... Ah. Fátima os preguntaba sobre por dónde se puede empezar o qué bueno pues, que, que se, que se podría hacer. Y bueno, hay un debate muy interesante que se da sobre los criterios que se utilizan a la hora de seleccionar obras, porque estos criterios muchas veces estuvieron basados en categorías tradicionales como la calidad, uh -huh. eh, cosas bueno, que, que están marcadas también, pues tienen determinados sesgos, claro, el, eh, androcéntricos, entonces eh, en muchas ocasiones, por ejemplo el Reina Sofía en sus colecciones muchas veces pues ha eh, dejado de exponer obras consideradas mayores ¿no? de, de hombres por eh, obras consideradas y estoy hablando de categorías tradicionales que yo pues no comparto esa división entre arte mayor, arte menor pero que una forma de trabajar en ese sentido se ve que está siendo esto, pues eh, prescindir ¿no? un poco de esos criterios de, de calidad para introducir obras eh, que hablan a lo mejor de cuestiones sociales, es decir, que la, la propia presencia de esa obra o que el tema a lo mejor no es un tema relevante, un tema mayor o incluso la técnica no es una técnica… ...considerada excelente, pero nos permiten sacar determinados temas, es decir, incidir en los relatos que nos interesan. Entonces, bueno, os quería preguntar sobre este tipo de, de actuaciones. No sé si me he explicado bien. Perfectamente. ¿Puedo contestar? A mí me parece que hay dos cosas distintas y que la gente últimamente en este universo las, las mezcla mucho tradicionalmente nosotros ya nos hemos olvidado es decir, eh, eh, quien en el 2023 todavía esté pensando que los carteles son menos importantes que la pintura tiene un problema grave pero ese no es nuestro problema quiero decir, eh, partimos cuando yo hablo de la construcción social del discurso y, y no es baladí ah, que, que es importante plantearse que diferencias como la que estás diciendo tú y que sabemos que existen bueno pues que eso es, es implanteable otra cosa distinta es la calidad. Pensamos a veces, y esto mis compañeras me dirán, pensamos a veces que, que, que, que, que, que hay distintas varas de medir. Lo que hay es, es misoginia. No hay distintas varas de medir para los hombres y las mujeres porque ellas tengan que tener una calidad y ellos otro, otra. perdón, Sino porque precisamente se, se ha prescindido de ellas. Porque la crítica sigue siendo, con todos mis respetos, pues mayoritariamente sesgada, se sigue utilizando los mismos criterios que se empleaban, los mismos juicios, mejor dicho, que obviamente tenían poco que ver con la validez de esas obras, tanto como elemento simbólico como como elemento creativo. Es decir, es que hay muchos puntos de vista. Entonces... Mmm, no hay artes menores ni, ni, ni mayores obviamente nos, nos importa tanto un cartel diseñado en los años 20 como una pintura excelsa o no tan excelsa es decir, da igual nos, nos importa tanto una fotografía y se utilizan los mismos criterios para analizar esta fotografía que un collage bien dicho eso a partir de ahí lo que tenemos que erradicar que es distinto son los criterios misóginos con que se ha analizado tradicionalmente a las mujeres porque todavía persisten todavía esos tópicos del 19 yo, yo a mí me impresionan todavía eh, en ciertas críticas que estamos viendo de, en la actualidad que se siguen utilizando los mismos prejuicios eh, adobados de unas palabras distintas o de una terminología diferente. ¿eh? Creo. Eh, bueno. eh, pues en el ámbito arqueológico sería exactamente lo mismo. ¿eh? Es decir, si tú tienes, pues yo qué sé, eso, la dama delche, de pues es obvio que vas a exponer la dama delche, de pero también tendrás que exponer otros objetos que ayudan a entender qué cultura se ha desarrollado la dama de Elche, quién ha hecho los tejidos que llevaba, etcétera, etcétera. Entonces, porque si no, la gente sale pensando que es que en la cultura ibérica todas las mujeres iban vestidas de esa manera, con todas sus joyas y ya está, por arte de magia. Entonces, tú tienes que entender e intentar explicar a través de los objetos que tienes, con el discurso que tú previamente has desarrollado, cómo era esa sociedad y cómo la vas a explicar al público para que pueda entenderla, obviamente, con sus diferentes niveles. Y en ese sentido me parece muy interesante porque a mí, bueno, pues alguna vez me ha ocurrido que en un congreso internacional un director de un museo eh, arqueológico nacional, que no es de España, pues me llegó a decir que en realidad que en las colecciones permanentes no era necesario que se incluyera la perspectiva de género, que eso se podía hacer en exposiciones temporales. Digo. O sea, A, importante, permanente, no aparecen las mujeres, B, secundario, vamos a hacer un guiño y vamos a darles un poquito de distracción. Entonces, claro, si ya partes de esa idea, eh, es un desastre. ¿no? Entonces Por eso hablaba de la inclusión desde el primer momento, pero como decía Lourdes las relaciones de género son las relaciones de género, si tú no entiendes qué relaciones de género hay en Afganistán hoy en día, no entiendes la sociedad afgana y que no es la misma que hace 20 años tendrás que estudiarlo entonces eso lo tienes que proyectar cuando, cuando tú lo estudias, cuando lo quieres exponer en, en un museo Justo una, una cosa para no... a ver... Eh... Yo creo, si te he entendido bien, Agar, claro, la cosa tendría su miga, sería eh, renunciar a la estética como régimen de identificación del arte para incluir absolutamente cualquier todo, lo que plantea un problema muy serio. <risa> eh, y, eh, por otra parte, atendiendo a lo que acaba de plantear Lourdes, yo desde el principio, igual no ha quedado claro en mi intervención, yo insistía en la articulación entre ese régimen de identificación del arte y el sistema de sexo-género y las relaciones sociales entre los sexos. Yo insisto, llevo investigando sobre estas cuestiones desde el 85, no he utilizado nunca la noción de género, porque me parece contraproducente, me parece que nos está haciendo flaco favor, lo digo en serio, y me fastidia. Entonces, eh, si de lo que se trata, para realmente, o sea, para mí, y es digamos, triple salto mortal vuelta atrás como el que acabas de plantearnos tú para mí lo que habría en lo que habría que centrarse sería precisamente en desarticular ese sistema de sexo-género esas relaciones sociales entre los sexos que permiten que el régimen de identificación del arte sea de un determinado tipo porque atribuyen unos valores ontológicos a las personas que producen las obras diferenciado, jerarquizado en función de hombre-mujer o civilizado-bárbaro. Entonces, es que tenemos un doble problema. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos, <risa> eh, sigo entonces con las, con las preguntas básicas y empezamos ahora a Lourdes. En esta segunda pregunta me parecía que, bueno, una vez estipulado un poco eh, vuestra opinión sobre cuáles serían, el germe de empezar a, a trabajar en, en clave feminista desde, desde un museo. Habéis comentado, por un lado, el reto, la interdisciplinaridad, los, las categorías y cuestionarnos esa categorización. Y a mí todo esto me remite también a una investigación de base y una reconfiguración de todo, de todo esto. Eh, me parece lo siguiente que, que os quería preguntar y que quería hacer, eh, bueno, pues para pensar un poco cómo trabajamos, cómo empezamos a materializar ese, ese feminismo en el, en el museo, poco a poco, y trabajando ya con, con un sistema, de, con, una, con una visión o, con, o con, hacia una visibilidad de, ese, de, esa, de esa identidad o eh, marca feminista dentro del, del museo. Y entonces eh, quería saber, en vuestra opinión, cómo sería eh, confeccionar esas exposiciones y actividades que incorporen la, la, femi la, la perspectiva feminista. Entonces, era, eh, la pregunta sería saber desde vuestro conocimiento de los museos, de distintas, de distintas disciplinas, qué aspectos serían prioritarios a tratar para construir actividades, exposiciones y textos que integren esta perspectiva eh, feminista. Cómo contar, eh, si vamos a contar con los colectivos feministas, si vamos a traer eh, una pluralidad de voces en, este, en, esta, en esta construcción… De, de nuevos discursos de nuevos textos, de nuevas exposiciones si, ¿cómo conseguimos esa pluralidad y esa inclusividad de la estupenda nueva definición de, de museos desde, vuestra, desde vuestro punto de, de vista? ¿Qué lío hemos hecho con las Lourdes? Eh, pues yo vuelvo otra vez al, al principio es decir Depende de qué tipo de museo sea, si es un museo pequeño, si es un museo grande, eh, si tiene una colección muy variada, si no, eh, si es solo de arqueología en mi caso, o es de, es de otro tipo, pero obviamente siempre tiene que haber un equipo, un equipo que es como, pues yo siempre lo comparo con una película, una película, pues hay guionista, pero hay director, y director o no directora de fotografía, y hay actores, etcétera, entonces tiene que ser un equipo que tenga claro qué relato quiere contar y que, una vez más, con qué colecciones cuenta, porque no es lo mismo un museo, yo que sé, pequeñito de una zona muy concreta que un museo arqueológico nacional, por ejemplo. Entonces, todo eso lo tienes que tener en cuenta. Pero si tú tienes claro ese relato inclusivo, podrás elegir cómo voy a ilustrar este relato, en qué me voy a apoyar, ¿Qué objetos voy a seleccionar? Y ahí entraría lo que decía Agar antes. Pues yo quiero exponer pues una obra maravillosa, pero también a lo mejor quiero ayudar a entender que en tal época había fondos de cabaña y cómo eran esas cabañas. Porque también muchas veces eh, yo he visto grupos escolares que salen de ver las alas de Egipto y piensan que todos eran faraones. Sí, bueno pues es que tendrás que explicarle que había un campesinado que era quien organizaba toda esa estructura etcétera etcétera que era un sistema jerárquico piramidal entonces a mí todo eso me parece muy importante a mí me preocupa muchísimo que sea atractivo atractivo también visualmente eh, que si entra un grupo escolar que no se aburra porque la el, una experiencia negativa en un museo yo creo que es lo peor que puede haber, porque ya no vuelven a pisar un museo, es el, ese público cautivo ¿no? que van obligados y que, pues que lo pasen bien, que vean a lo mejor algo, que tengan también libertad para ir a, por determinados recorridos, las imágenes a mí me parecen muy importante o, o, o los juegos, eso ya un poco, y luego también la divulgación, el tipo de actividades que se van a realizar si son en familia, si son individuales, si son escolares y que haya distintos niveles, ¿no?, para lecturas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que también es muy importante imaginación y participación, o sea, que, que, que intente que, que ese ámbito sea atractivo. Y simplemente de decidir antes, estábamos hablando de lo que son los museos y yo vuelvo, me diréis, qué pesada estás con los museos comunitarios, pero es que me presionó mucho durante la pandemia, por ejemplo, en muchos eh, países, especialmente en Latinoamérica, los museos comunitarios se convirtieron en el único lugar donde había Internet. Y entonces a ese espacio acudía todo el mundo, la gente para hacer sus gestiones, los niños y niñas para poderse conectar en la escuela. Y de repente se convirtió, no digo en un centro social, pero sí en un lugar que realmente formaba... ...y tenía una misión muy importante dentro de su espacio, de su comunidad... ...y a partir de ese momento, pues se fijaron mucho más en, en lo que podía ser... Y, ...y ese servicio social que podía dar a, a, a su ámbito comunitario. Eh, creo que hay un tema que está saliendo bastante, que creo que es importante... ...y que tiene que ver con la recreación del contexto... Es ...como recrear el contexto... Eh, ...una estrategia que me ha llamado siempre la atención... ...porque pienso que no funciona... ...ya veis que estoy siempre positiva... ...es la de los museos de arte contemporáneo... ...que organizan exposiciones y las saturan de folletos... ...intentando con esas vitrinas en las que están los pasquines... ...lo otro, lo de la moto, tal, bla, bla, bla, bla... bla ...recrear el contexto... ...me parece... ...de juzgado de guardia, no, lo siguiente, porque no funciona. Es decir, eso no es recrear el contexto. La recreación del contexto tiene que ser, entiendo yo, una, una recreación que articule eh, actividades, exposiciones y textos. Y además igual a niveles muy pequeñitos, igual no plantearse una cosa así como macro gigante, sino vamos a desarrollar una iniciativa puntual, pequeñita... Vamos a ver cómo esta eh, artista que tenemos en la colección, que es de tal año, que trabaja de tal año a tal otro año, realiza la obra y cómo ilustramos eso de tal manera que el contexto cree realmente recreado. Y no vamos a hacer, insisto, a mí me parece una zafiedad, esta acumulación de materiales. Pues aquí está esta cosa, aquí está, que además quedan totalmente descontextualizados, es decir, es la falsa contextualización. Y en el arte contemporáneo hay una temporada en la que organizan, yo no sé, arte feminista, te ponen ahí, ¡pah! los carteles, lo otro, lo otro. No tienen, para mí no tiene ningún sentido, igual me equivoco, pero ella he dicho, yo he venido aquí como usuaria. Y entonces yo reacciono. Y sobre todo no funciona. Porque de alguna manera esa acumulación de material ajeno a lo estético eh, lo que pretende es suplantar el conocimiento. No sé si me explico. O sea, no hay realmente un trabajo de fondo, de reflexión, eh, de texto. Se evita todo. Dice, no, es que, fíjate, he reunido, he reunido todo esto. ¿Cómo lo podemos Mira ¿Qué vitrina más bonita nos ha hecho? Pup, pup, pup, pup. Ya ha he acabado. Se llama <risa> estilografía. Que celografía. yo no soy de arte, además. Sí, o sea, se se es llama estilografía y, y, además, es, es otra cuestión que se puede de moda. Todos es lo hemos moda. visto, ¿no? De repente sí. se pusieron de moda los archivos, lo que en el magma dieron a llamar archivos. Sí, sí. Que a mí ya me caen bien los chicos del magma pero pero a veces había gente que, que, que contaba, profesores de la, de la Universidad de Barcelona, colegas, y que probablemente conoceríais, por lo tanto no voy a decir los nombres. Sí, sí. Y decían... <risa> no, decían, no tiene gracias. Pero es que no, no, no, no nos enter estamos enterando de, de lo que nos cuentan, y eran profesores, ¿eh? no eran tan buenos como... Pero yo creo que sí. Bueno, se pusieron de moda los archivos. ¿es ese no, es, es, perdona, es, es que ahí va, va como una triada. Claro. O sea, es el relato, el archivo, el género. Sí. Y de repente te hacen unas cosas que dices, ahí va. Entonces, contestando a tu pregunta, y como lo de cine yo lo suelo comentar en clase, el, el museo es una cosa de las más complejas, es una institución de las más complejas que existen. Uh -huh. Y entonces es como una película... Y aquí, si no le queremos llamar relato, le llamamos el contenido, uh -huh. el discurso. Yo prefiero el discurso porque porque está menos de moda, a lo mejor. Uh -huh. El discurso que queramos contar. Las, ¿Quién lo cuenta? pues Obviamente, después de decir qué discurso, tienes que tener un equipo estupendo. Eh, y no digo estupendo porque con un matiz irónico, ¿eh? sino porque es necesario por completo. Hay algunos aspectos en los que no, los directores de museos y los conservadores o los técnicos de museos es que son como los hombres orquestas orquesta, sabemos de, de todo, ¿no? Pero, pero bueno, de vez en cuando no pasa nada por llamar a la gente, es decir, volvemos al segundo punto, el equipo. Las actividades a llevar a cabo. Cada, cada actuación en un museo, el colgar una obra en un sitio o en otro, no ofrece, no, no responde al, al, a un gusto estético solo, sino a una idea muy clara de cómo vas a contar y de qué pieza tienen que calzar y de qué objeto tiene que estar, si es que tiene que estar alguno en esa vitrina o en lo que sea. Nada es, nada, nada es anecdótico y nada es casual. Y entonces las actividades que se llevan a cabo, pequeñas o grandes, lourdes, están pensadas para cada una de esas a, secuencias que queremos plantear en las salas o incluso ya individualmente. O sea, que tres, punto, a, actividades. Y luego la escenografía, es decir, nada, no, no puede quedarse nada al azar, porque si no el discurso... Uh, ...nos hemos olvidado de que estamos haciendo un discurso feminista, ¿no? O sea, que esos cuatro puntos... Y una, una cuestión, luego doy paso al, al público si queréis, pero eh, me interesaría saber vuestra opinión también... ...sobre si es, eh, si veis interesante, si es eh, desde vuestro punto de vista, bueno, eh, interesante, viable el integrar una, un, procesos participativos en, en el sentido que decía de colectivos de colectivos feministas, es decir, desde, desde hacer una, una construcción desde, la, desde el, el personal técnico multidisciplinar del, del museo y desde un convencimiento de un relato, en cambio, eh, incorporar un proceso de, de apertura, más allá del, del cuerpo, del cuerpo, del cuerpo técnico. contestar no es que sea muy lanzada, que lo soy. Es que por primera vez esa cuestión que planteas yo he visto los resultados. Porque claro, en la teoría este proceso participativo en las colecciones de los museos a mí siempre me ha parecido muy difícil, por no decir imposible. Y, y en la trayectoria que yo tengo ya un poco larga pues no había comprobado ningún resultado, lo siento, a lo mejor era mi ignorancia, no había comprobado ningún resultado plausible y que llevara a buen puerto esta teoría. Bueno, pues, señoras y señores, me equivocaba. Hay un ejemplo en este país, por lo menos yo he descubierto un ejemplo que a mí me encanta y que, y que hace poco venía a explicarnos en, el, en, el, en, en nuestro máster, y es el Museo de Figueras, el Museo Municipal de Figueras, eh, Tienen frente al gran Museo Salvador Dalí. Todos los visitantes del mundo acuden, no solamente porque es una ciudad magnífica, sino porque el reclamo de Salvador Dalí pesa mucho, y más la escenografía de, de ese museo. Bueno, pues han conseguido hacer durante cuatro años y han terminado una colección participativa. Y yo me preguntaba al principio, me río porque, porque esto se lo contaba a ellos, cuando me empezaron a explicar con la cantidad de colectivos que estaban trabajando, en síntesis se puede hacer y los resultados pueden ser buenos. Claro, el tiempo que ha llevado a um, definir esa colección con ese proceso participativo son cuatro años. Y es verdad que es un museo municipal, que no es un museo enorme, si tiene tres plantas, y es verdad que han contado con el apoyo de los responsables políticos y municipales. Y entonces, naturalmente, uno de los aspectos que estaban barajando, además de la integración social, uh, Figueras es una ciudad, no estoy vendiendo ningún producto, ¿eh? cuento lo que uh, es una ciudad en la que hay mucho inmigrante y hay una. una um, bueno, pues. unas tensiones sociales, está bien dicho el término. Uh, considerables porque al fin y al cabo estamos hablando de una zona del, importante del Alto Ampurdán y bueno ese, ese aspecto y el de género juntamente con el, el pro, ese, ese era, era un pequeño problema desde mi punto de vista que han solucionado bien, pero ellos claro, se lo planteaban el identitario, el carácter identitario de esas colecciones son los tres aspectos que han estado, sobre los que han estado trabajando con esos distintos colectivos. El resultado es la colección impresionante. Pero, pues eso, cuatro años de trabajo con una firmeza de objetivos y de secuencia y con un apoyo político y económico considerable. Para un museo que no es muy grande, también es cierto. Es una curiosidad yo? porque no lo conozco. ¿Qué, pues mira, ¿qué, está cuál, el, no, no, ¿Cuál es el contenido de ese museo municipal? ¿Qué, qué de, es, de, qué, qué, de, de arte, pero que llega, tiene colecciones desde fines del siglo XIX que coleccionistas como los que, eh, eh, no no como, pero coleccionistas, eh, legaron pues desde cosas arqueológicas, desde piezas arqueológicas, perdón, Epigrafía numismática, es decir, muy variado, uh -huh. hasta que ellos hicieron la colección ciudadana, que tiene que ver naturalmente, digo naturalmente porque es así, eh, con el Ampurdán desde el siglo XIV, más o menos, hasta la actualidad. Complicado. Para, para deciros qué museo exactamente era. Aquí fue un, una experiencia muy bonita, bueno, justo no viene en el título, 433, pero es una, una experiencia muy bonita porque lo que hicieron en ese museo fue, a ver si me sale, en San Cugat del Vallés, eh, trabajar con, con mujeres víctimas de violencia de género. Y entonces. Eh, decidieron, les dieron pues eh, cómo querían integrarse en el museo, cómo podían participar en el museo y lo que decidieron fue hacer un, un tapiz entre todas y mientras elaboraban ese tapiz pues iban contando sus historias y al final ese tapiz exigieron que no se quedara en el museo sino en la sala municipal, en la sala de plenos del ayuntamiento de tal forma que estás siempre presente. Entonces, fue una forma de participar en el museo y también participar en el gobierno de la, de la ciudad. y Me parece un, un tema bonito. Y yo conozco otras experiencias, eh, por ejemplo, en la isla de Guam, el decir qué es lo que querían mostrar en, en el museo. Y son museos pues, muy variados. Entonces, pues por ejemplo, muchas mujeres dijeron que querían mostrar las celebraciones de ellas y entonces iba desde llevar fotografías de bodas a cuestiones funerarias porque tienen un papel importantísimo a recoger canciones entonces llevaban objetos llevaban fotografías y ellas mismas narraban lo que había ahí en ese sentido también los grupos infantiles que no, que no eran solo niñas pues empezaron a participar y al final los hombres arrastrados por las mujeres, también se, se incorporaron a, a ese relato. Eh, justo una cosita. No dudo eh, de que eh, quizás sea interesante. El problema que se me plantea desde hace un tiempo eh, tiene que ver, por lo menos, de cara a lo que sería... Eh, digamos, el contar con colectivos feministas. Voy a ceñir a lo, que, a lo que más conozco, pero me temo que las dimensiones con los dos ejemplos que habéis puesto pueden ser bastante similar y a mí me preocupa. Es eh, que se puede producir con muchísima facilidad eh, una estetización de lo político y una, un vaciado de luchas sociales. Es lo que, lo que me parece que puede pasar. Es decir, se inscribe la violencia sexual, eh, se inscribe la identidad, se inscribe el conflicto étnico que puede haber en el Alto Ampurdán, eh, pero de alguna manera eh, podemos caer eh, en, digamos, en una trampa despolitizadora, que de hecho… Eh, como no soy Historia del Arte, ni los museos me interesan particularmente, es lo que han hecho tanto el MACBA como el Reina Sofía con el feminismo. Yo creo que te referías sobre todo a, a grupos feministas y en qué medida podían participar, ¿verdad? Yo está... A ver, eh, me, la, la cuestión iba un poco en el sentido de, bueno, pues estamos eh, intentando construir un discurso eh, nos sentimos muchas veces muy perdidas, no sabemos por dónde empezar, no, no sabemos género, sexo, eh, nos eh, tenemos muchas confusiones, que es el caso que yo me encuentro cuando estamos hablando de estas de estas cuestiones y, y ponemos en un grupo de debate y un grupo de, de, de compañeras que trabajamos en, en museos desde diferentes desde diferentes eh, profesiones y entonces el, el problema es de bueno pues Vamos a eh, estar con la política también porque no solo vamos a hacer una cuestión teórica o de discurso, sino vamos a ver cómo contrastarlo, vamos a incluir a los colectivos que formen parte también de este proceso, o sea, de, de tener una voz y de tener también una presencia, un espacio y una visibilidad. Eh, me refería un poco en ese, en ese sentido, no de, de, bueno, de intentar revertir también el proceso de autoridad del museo sin que haya una participación fuera del museo, que, que de alguna manera avale o ponga en, en, en marcha también recursos del museo para, eh, para la ciudadanía es muy complicado bajo mm. mi punto de vista sí, porque los colectivos también son muy diferentes. Claro, Entonces, tú que... no puedes elegir a uno sí y al otro no, mm. o decir esto es más mm. importante que el otro, porque si no te pones como autoridad tú claro. y decides qué es lo, mm. lo que debe ser y lo que no. Además, Entonces, una cosa sería la clarificación conceptual, que eso nunca va a venir de los movimientos o no de la misma manera, y otra cosa es la participación mm. en los procesos. Es que es, es es muy, es, hay que diferenciar, yo pienso. Yo, yo he comenzado diciendo que el ejemplo este pensaba que funcionaba y que no me lo había creído nunca. Evidentemente me parece complicado, es decir, la, eh, eh, la, la, la obligación del equipo de dirección de un museo es plantear una política clarísimamente y que además de eso es quien decide el discurso, no, no puede ser de otra manera, si además de eso luego quiere contar que me parece que si sí, que sí es razonable, cuenta con actividades encaminadas a foros, reflexiones, propuestas genial, distintas, genial. fantástico. Pero para, para algo está ese director o ese equipo, ¿no? Es decir, tiene que decir... El, el equipo realmente, porque yo claro. creo que, que esto eh, sí que puede haber una participación en la fase de captación de ideas, de sugerencias y tal pero yo después creo que tiene que haber una transposición didáctica, generar eso y convertirlo en un relato que tiene que ser transversal a todo el museo y que tiene que atravesar todos los departamentos, desde la investigación, las exposiciones, las actividades didácticas, y eso no se genera desde fuera, sino que hay que generarlo desde dentro, convertir, como decía el querido José Antonio Laseras, ese saber sabio en un saber enseñado, porque al final estamos trabajando para nuestros visitantes, que tienen unas necesidades completamente diferentes en ese caso. Entonces, yo creo que sí que puede ser interesante, pero no es, yo creo que no es la solución. Vale. Después yo quería haceros una pregunta, eh, si sí, teniendo en cuenta estas cuestiones que hemos ido hablando para generar un museo eh, feminista, en el que cuestiones como la interdisciplinaridad, tener distintos puntos de vista incorporados en la lectura y en el relato, yo prefiero hablar de relato y no de, y no de discurso. Porque el discurso suena excesivamente académico... yo creo que esto es, eh, tiene que ver más con contar cosas. Suena un cuento. ¿Eh? <risa> eh, entonces, eso, pensando en la necesidad de que haya una interdisciplinaridad... ...que sea un proyecto transversal y que en última instancia... ...llegue a ser un proyecto transformador, sobre todo teniendo en cuenta... ...lo que estamos viendo en las noticias, en los telediarios todos los días... ...una visión de esta tiene que tratar de ser transformadora... ¿Vosotros creéis, desde vuestra experiencia, que es más fácil incorporar una lectura feminista en un museo monográfico de arte contemporáneo o un museo del estilo del Museo de Pontevedra que abarca desde la prehistoria hasta el arte contemporáneo, que atraviesa la dimensión del tiempo y que eso puede servir para explicar cómo se van generando los mecanismos de segregación, los sesgos que se van generando a lo largo del tiempo y cómo siempre hay determinados agentes que están presentes en esta visión que se va perpetuando y que se va legitimando. Yo, soy, yo pienso que sois la institución ideal, sois el hecho social total de MOSS, es decir, tenéis de todo, con lo cual efectivamente podréis hacer un trabajo absolutamente excepcional, lo digo en serio, ¿eh? o sea, no, no, es, no es cachondeo. Y creo que efectivamente podríais dar una dimensión histórica a esa renovación y a esa nueva mirada feminista espectacular, que nunca conseguirá, por razones de definición, un museo de arte contemporáneo. Creo yo. Yo comparto la opinión, ¿eh? Creo que, que tenéis un. un complicado, complicado, porque es muy complicado, pero, pero como. Una posibilidad muy atractiva para contar lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Total. Y comparando incluso. Una palabra. ¡Hay una palabra! No se Ahí ah. Nada, yo aprovechando lo que decía vos, director, eh, quería hacer una reflexión en voz alta también sobre todo que contaste, que me parece todo muy interesante y que vos dos parabéns a las tres, tres ponentes. Yo creo que, efectivamente, pienso como Lourdes que un museo como de Pontevedra, que tiene una extraordinaria colección y que abrangue un periodo de tiempo total, pues es precisamente perfecta para esto. Y e yo... Quería reivindicar también, aquí hablóse de transversalidad. Yo creo que el tema del feminismo, pero, pero afecta también cuando se hablaba de la infancia en arqueología... Estoy pensando, por ejemplo, en esos museos que visité en el mundo, los que ponen cartelas pensando en los niños. O estoy pensando cuando voy a ver un museo en el mundo y fan una exposición sobre el mundo de los clubes, el mundo de la música y el mundo de la noche. O cuando los museos fan una exposición de temática LGBT y entonces traen los colectivos y falan etc. Yo creo que ese tipo de de revisión, que además el feminismo está en todos estos seidos, está en la infancia, está en LGBTI, está, está, en, está en, en todo, pues eh, creo que esto, esto que está principiando a activar un museo de Pontevera, creo que que muy necesario, creo. Que, por ejemplo, que se falle una exposición pues, como de, de un histórico de la escultura y entonces pues, que falen unas rapazas escultoras novas eh, de la Facultad de bellas Artes de Pontevedra o que mañana se haga una exposición de X y, y que se metan a colectivos sociales, etc. Yo creo que... que este elemento de que todo impregne o social, eh, ah, y porque además fai que vengan también los museos, otros públicos, y que, y que aquí está desente de academia, aquí entre el público hay profesoras y profesores de Belas Artes, de Pontevedra, etc. Bueno, pues ese, ese, ese combinado de que, o mundo de academia, o mundo de los colectivos sociales, todo esto yo creo que animo y... Y también vos dos parabéns para que os siga desfaciendo este tipo de cosas que también, por cierto, y, y, y a corto, por ejemplo, que esto hay que irlo acompañando de cosas muy básicas las que se falaron también aquí, por ejemplo, pues igual... Eh, pues cuando, o para el mes de marzo, por ejemplo, además, de, como se hizo en esta ocasión esta mesa, pues igual eh, se edita un folleto, no que hay una nueva mirada sobre la colección permanente mm. con las co co mujeres o las representaciones de la mujer en las na, na, colecciones, eh, cuando, cuando, o tema de la infancia, o tema, bueno, todo este tipo de públicos que, que siempre son enormemente importantes. Eh, observar y a los que todos, por cierto, tienen que estar evidentemente a reivindicación y de, de do feminismo, ¿no? eh, como algo que que nos eh, atañe a todas y a todos. Eh, así que nada, muchas gracias a vos y e, muchas gracias también a porque porque este tipo de, de, de bueno, yo creo que también por supuesto está efecto de que eh, eh, os, eh, o plantel o calendario de exposiciones de cada año cada vez como se está viendo en todos los museos cada vez coidan más eh, eh, bueno las monográficas que se fan de, que, que abrangan diferentes edades diferentes eracios diferentes eh, bueno, eh, eh, a, a identidades sexual o género etcétera etcétera etcétera Entonces, son cuestiones. Y que eso, insisto, va, van desde a música, a te a moda, pasando por, por, por la infancia y, y pasando... Bueno, una exposición que de otro espacio de la ciudad visité el último día antes de que rematase la exposición que había no el espacio de la cultura de Pontevedra sobre la ciudad de Pontevedra. Fue muy exitosa y, y lógicamente era exitosa porque, eu, cando, además de que tenía una montaje fantástica... Me decataba de que también interesaba a muchos públicos de la ciudad de Pontevedra, porque claro. falaba de arquitectura, falaba, falaba de de la ciudad de Pontevedra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas implicaciones. Y esta y esta mesa trata de hacer esas implicaciones también. Entonces creo que es fundamental ese elemento. Bueno, yo igual ya lo estáis haciendo, pero yo creo que un trabajo en red, museo, facultad de bellas artes, podría resultar terriblemente interesante pero seguro que ya estáis haciendo pensando en ello, pero es una ciudad pequeña, o sea, tenéis unas posibilidades inmensas, me parece a mí. Y yo diré que como observadora que estoy aquí desde las dos, he estado viendo público y público y público. Digo, qué maravilla este museo, qué de visitantes tiene, eso, y me parece que es fantástico. Nada, estamos a favor. Hola, buenas tardes. Eh, yo tengo una pregunta que a ver si soy capaz de materializar para que se entienda. Son eh, cosas, reflexiones que muchas veces he tenido también con mis compañeras. Antes Fátima preguntaba sobre por dónde empezar en un museo a implantar la, la visión feminista. Y yo a veces también me lo planteo mucho y se ha mencionado la investigación y Fátima mencionaba la catalogación. Eh, algo que a mí me parece muy importante porque muchas veces muchos trabajos de investigación pasan por los fondos de los museos. Si los, los fondos no están bien catalogados, esas investigaciones entiendo que no tienen recorrido. ¿no? Cuando un investigador de una universidad se acerca, no sabe los, si, si esa catalogación ya no está eh, bien hecha, muchas veces no podrán tener los recursos para, para hacer su investigación pero a su vez me parece que a veces terminamos con la pescadilla que se muerde la cola de no poder hacer una buena catalogación, una catalogación feminista si no tenemos investigaciones feministas. Y yo a veces me veo en un callejón así sin salida de intentar que aunque haya un museo que tenga una ideología muy clara, creo que esa ideología muy clara tampoco puede estar bien anclada si no conoces bien tu, tu fondo. Eh, ¿Qué pasa porque a su vez sea feminista? Pero entonces, eh, como que voy de un lado a otro sin saber muy bien eh, cómo desarrollar un método que, que funcione. Y entiendo que eso, desde el punto de vista teórico, en intento eh, cómo buenamente puedo formarme, pero en la práctica muchas veces me parece muy difícil. Y no sé si tenéis algún consejo para salir de este ping-pong en el que estoy metida. Gracias. Gracias. Pues en Bellas Artes, en, en los museos de artes, es que no hay, quiero decir, la catalogación, tienes que hacer la catalogación que harías con cualquier obra. Lo que tienes que tener en cuenta, la, la postura, el feminismo, en la actualidad yo creo que, llegados a el punto en el que estamos, es que básicamente es una cuestión de solidaridad entre, los, entre las personas, ¿eh? es decir... Es que no se puede establecer que no haya, no, no se puede aceptar que haya diferencias de género, diferencias evidentes. O sea, que es, es tan sencillo como eso, ¿eh? o tan complicado de conseguir, pero tan sencillo como eso. Dicho lo cual, quiere decir que la investigación que vas a llevar a cabo, la vas a llevar a cabo de la misma manera. No te tienes que complicar nada la vida, solo si tienes que prestar atención. ...a las distintas circunstancias que concurren en cada una... En, ...en la metodología que apliques... ...en las distintas circunstancias que ocurren en cada una de las personas. Es decir, cuando tú analizas a Francisco de Goya... ...siempre estás pensando en cómo era, cómo era la época... ...cómo se producía, las posibilidades que tuvo, dónde viajó... ...esas circunstancias que configuraron un tipo de producción, ¿no? Pues cuando pienses en una mujer, piensas en la misma. No sé, yo no sé si me he sí, No, no, contesta tú si quieres. No, o sea, o sea, Mi pregunta, o sea, creo haber entendido lo que comentas, pero mi pregunta iba más en cómo yo mmm, puedo lanzar esa primera mirada, que entiendo que es la catalogación, y que sea feminista, o sea, que me esté haciendo las preguntas, o sea, aunque esté haciendo las preguntas al objeto, que realmente tengo que hacer? Porque aunque me formo mucho, o, o intento hacerlo, muchas preguntas creo que no surgen. Y de repente, mmm, cuanto más leo, más intento desarrollar esas preguntas y creo, o desarrollar un método ¿no? de, de catalogación que realmente sea feminista, pero creo que, o sea, desde mi perspectiva, la solidaridad, o creo que estoy mmm, concienciada sobre el feminismo y aún así las preguntas, por vale por mi formación o vale por las investigaciones que se han hecho y que, o sea, que o que no se han hecho y que no he podido leer, eh, creo que me faltan esas preguntas. No sé, si me no sé si tiene sentido un poco lo que Sí, yo te puedo decir en el mundo de la arqueología, eh, de, de, de, la, la catalogación muchas veces está hecha de las piezas, pero... Esas piezas necesitan una nueva mirada. Por ejemplo, había tipologías líticas, no sé cuántas cosas, pero si tú hoy lo miras de otra manera, pues ves que en todos esos objetos resulta que a lo mejor hay una cadena de aprendizaje y ahí estás visibilizando a grupos infantiles que jamás en la vida se te hubiera ocurrido. Antes eran simplemente miden tanto, no miden tanto, tienen… Y lo mismo con otro tipo de objetos, yo que sé, los objetos tradicionalmente de cocina que no se les daba ninguna importancia. Yo estoy revisando materiales de santuarios ibéricos antiguos donde lo que se estudiaba eran los exvotos porque era, digamos, lo artístico, lo bonito… Y se habían olvidado miles de objetos, pues resulta que hay muchísimas ollas de cocina. Y esas ollas de cocina lo que nos está indicando es que posiblemente había un ritual en el propio santuario de comidas colectivas. Y todo eso indica comunidad. Es decir, empiezas a ver todo de una manera muy diferente y, y empiezas a tener muchos más datos. No sé. Perdón. Claro, los objetos no hablan y se habían hecho tipologías, se habían hecho del borde este, mide 1,5, 1,3, pero ¿qué, qué significa? ¿Por qué están ahí? Y eso es lo que tú, con la nueva mirada, pues le puedes dar importancia. O incluso objetos que estaban en cajas y a veces sin clasificar, porque se habían recogido, unos huesecitos de animales, pues eso significaba que estaban sacrificando determinados animales y quienes consumían, qué tipo… Si había diferencias, etcétera, etcétera, todos esos datos pues son fundamentales. Claro, claro, por eso es muy importante y que en esas preguntas se incorpore la perspectiva feminista. Sí. Yo, para darte una, una, una, bueno, un punto de inicio, porque nosotros en el Museo Masó estamos aplicando el enfoque de género al sistema Domus, donde ¿no? estamos incorporando una, un principio, porque bueno no tenemos personal, tenemos que, que empezar por cosas que sabemos que podemos hacer al día siguiente y no dejar para dentro de un año, pues sencillamente en la clasificación genérica empezamos a crear una clasificación genérica de enfoque de género. Al crear la clasificación genérica, cada vez que revisas algo que tienes catalogado, ya te preguntas qué, qué clasificación genérica le puedo, le puedo aplicar la de género. Entonces, ya te empiezas a hacer preguntas. ¿Quién, era la, quién usaba esto? ¿Para qué lo usaba? ¿Quién lo fabricaba? ¿Qué, qué segunda vida tuvo? Entonces, eh, ya eh, se te van eh, ocurriendo unos contextos. ...y unas preguntas que te, vas, te va llevando... ...entonces si partes de la clasificación genérica... ...yo es un consejo que te doy porque... ...lo hemos aplicado... ...a partir de ahí vas revisando la catalogación... ...y te vas haciendo preguntas... ...que no necesitas ningún manual... ...solamente conocer tu colección... ...y conocer eh, que los contextos... Mmm, ...pueden ir más allá... ...de lo que... Mmm, ...tenemos aprendido... ...y eso es simplemente un principio... ...que puedes empezar mañana mismo... A aplicarlo. Bueno, hola, buenas tardes. Eh, bueno, gracias por, las, por la charla, por los puntos de vista. Eh, yo solo quería, como, como trabajadora de, de un museo, eh, creo que tenemos un serio problema. Y es, primero, vosotras aquí estáis hablando con conceptos totalmente diferentes. Por un lado, perspectiva feminista y por otro lado, perspectiva de género. Yo pregunto aquí a la gente que está si sabe verdaderamente lo que es un concepto y lo que es otro concepto. Yo creo que es un problema, pero no nos pagan por pensar. Entonces, como no nos pagan por pensar, tenemos que ir rápidamente rápidamente a la exhibición, ¿no? que es lo que entonces, tenemos que sacar inmediatamente exposiciones y ese proceso, que es pues, un poco lo que dice la compañera, el proceso de catalogación, y antes del proceso de catalogación, el proceso de reflexionar, y antes de reflexionar, el proceso de formarnos. Agua. Entonces, yo no, no sé, después por otra parte están los políticos, las políticas, los gestores, las gestoras, que son a las que nosotros tenemos que dirigirnos, preguntarles, le mostramos nuestro trabajo, nuestros proyectos y nos dicen que no, así, no. Es que esto pone feminismo y tiene que poner género. Sí, sí. ¿Qué hacemos? Lo primero es que pagan por pensar. Lo tienes que tener claro. Tienes que pensar, si no, no puedes trabajar. Eso es obvio. Bueno, igual igual iba con la retraca gallega. <risa> Yo lo que haría pero en plan absolutamente estratégico, es si el equipo que estáis trabajando tenéis claro y sabéis cómo se venda la institución la cosa, poner genaro y hacer lo que queráis. Y hacer lo que pensáis que tenéis que hacer. Yo os lo que haría. Hay que ser un poco kamikaze. El problema es no creerte, eh, es decir, que tener la claridad interna. Y vamos a seguir trabajando en esta línea que vosotros le llamáis género, vale, muy bien. ¿Nos vais a dar una subvención porque hemos puesto el palabro, porque dice la Unión Europea, dice Pekín, dice la madre de... y la abuela que fuman pipa que hay que utilizar género? Pues vale, lo utilizamos, pero sin mezclar, sin confundir, mejor dicho, más que sin mezclar, sin confundir. Es decir, el sistema de relaciones sociales entre los sexos es fundamental, desmontarlo es fundamental. Ese sistema de relaciones sociales entre los sexos está en los sistemas de clasificación. Ordena objetos. Si vas al catálogo, lo que comentaba la compañera, obviamente eso está ahí. Y tener en cuenta también una cosa muy importante, que no ha salido todavía, o creo. Eh, yo distinguiría tener conciencia política feminista de tener un conocimiento de teoría feminista en lo que al arte se refiere, que es de lo que estamos hablando, o a la arqueología o a la historia del arte. Porque tendemos muchísimo a mezclar las cosas, cada vez más nos da lo mismo a requesó. Es decir, a mí no me vale que haya una mujer que sea directora de un museo, no me vale para nada. Puede que sí, puede que no, depende de qué hace, de cómo lo hace, desde qué perspectiva y con qué finalidad. O sea, no es el sexo de la persona. Lo que Para mí lo importante es cuál es el tipo eh, de análisis feminista que esa persona a la cabeza de un museo, de, un, de lo que sea, vaya, va a hacer. Eso es lo único, para mí, lo único importante. Y, y algo que habéis dicho vosotros y que hemos comentado desde el principio y que de una forma muy evidente lo ha comentado el director del museo. Yo decía entre los retos finales, aplicar esa perspectiva. Eh, si consideráis... Como consideramos algunos que el museo es un, una construcción social y que es un elemento, decía el director del museo, de transformación de la sociedad, entonces en ese sentido es que da igual el, el adjetivo que empleéis, ¿no? Eso es lo que importa. No, que quería agradecer al Museo de Pontevedra, por supuesto, este espacio de diálogo ¿eh? y de discusión. Gracias a los, que, a los que lo organizasteis, porque la verdad que no hay muchos y creo que son muy necesarios. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna intervención, sino eh, si me permitís hago la última pregunta que tenía aquí en el, en el tintero por, para, para sacarla de aquí. Es en, en, en el sentido un poco de lo que estáis comentando… ...y de lo que hemos visto en vuestras, en vuestras intervenciones... ...sobre una nueva historiografía... ...o un código de buenas prácticas en las, en las imágenes, etcétera. ¿no? Eh, hemos visto que hay algunas publicaciones... ...que hay algunas guías o protocolos... ...para implementar la perspectiva feminista... ...en concretos algunos, sobre todo... Eh, ...en relación con la perspectiva de género... ...o con, con la idea de, de género. Eh, desde mí... ...bueno, me, me gustaría me parece interesante... ...que sepamos vuestra opinión sobre en qué medida eh, sería deseable realizar una guía o protocolo para construir un museo androcéntrico. Y eh, si entendéis que esto es, es interesante, pues tener una guía, un protocolo de cómo, de cómo hacer. Y en este sentido, ¿qué, ¿qué debería tener esta guía o qué, qué elementos se nos ocurren que podrían, que podrían ser interesantes para, para este protocolo? ¿Preguntas? De construir es muy fácil <ríe> construir es más difícil la, la cuestión es si, si, nos, si, si nos ponemos a trabajar en, en, en un protocolo que nos, que nos sirva o m, esto no tiene mucho sentido y tenemos que ir bueno pues como dicen las compañeras haciendo, haciéndonos preguntas y estableciendo un poco esa, esa línea teórica clara y ese propósito claro y a partir de ahí establecer una, un trabajo eh, poco a poco. Me gustaría que participaran más la gente de museos. A ver, ¿qué opináis de tanta teoría eh, en la práctica? ¿Qué problemas veis? ¿Cómo se podría llevar? Si os parece que es práctico, si no... Hablar, nos nada? Las o, o, o qué reacciones claro. observáis en la gente, ¿no? que eso quien mejor lo ve es quien está trabajando en un museo. No, pero hay, hay una cosita. No, es que me, me, acabo, de, me acabo, acabo de recordarlo porque he recibido hace poco, además desde Galicia, desde una compañera. ¿no? Eh, me decía Lourdes, porque igual te interesa. A ver, hay lo de las guías de buenas prácticas es de, de, de, de risa. Sí. Con perdón, iba a decir una grosería. Eh, pero también... Eh, esta compañera me informaba que les había llegado eh, un uh, protocolo, eh, una herramienta eh, de género eh, que se ponía a su disposición para ver si efectivamente eso eh, les ayudaba. Las herramientas están. Es MAP. MAP lleva 15 años haciendo ciertas cosas. Y la última que han hecho, que la fueron a vender, presentar a Artium hace un par de años, tenía que ver con, vamos a ver si deseamos una herramienta para, una herramienta para esto de lo que de lo que estáis hablando. Igual lo interesante sería examinar efectivamente esa herramienta. ¿Cuáles son los criterios? ¿Para qué sirven? Porque además, bueno, en fin, eh, está hecho está hecho, porque hay gente muy atenta a subvenciones, terriblemente atenta. El campo del arte es un campo complicado, es un campo en el que hay mucho bicho y poco nicho. Es decir, hay realmente que hacer un esfuerzo inmenso para intentar conseguir algo. Por eso mmm, hay cuestiones que me alteran. Pero la de la misma manera que se sacaron de la manga la guía de las buenas prácticas que todos los museos además te dicen es que tenemos una guía de buenas prácticas tal, tal, tal, tal, tal, que consiste voy a ridiculizar eh, pues no escupir en el suelo tener un bozón de quejas en fin, una serie de cosas así y de, primero fueron las buenas prácticas y ahora es la herramienta de género entonces lo que tenemos que ver efectivamente es a qué tipo de política cultural neoliberal responde esto porque no responde a una política cultural feminista, responde a otros intereses, pero igual hay cosas que nos interesan. Yo no he visto, ¿eh? o sea, me mandó la colega esta la herramienta, pero resulta que para poder acceder a ella, que era lo que yo quería, tenías que eh, enseñar patita blanca y dije, pues, va a ser que no. Pues nosotros en concreto, en lo que estamos trabajando, sí nos está viniendo muy bien, a lo que he hecho antes referencia, que es ese famoso test de Baeza, que lo que ha supuesto es un trabajazo enorme y además en colaboración arqueóloga sobre todo con ilustradores e ilustradoras, porque ellos también decían, es que a nosotros nos dejan solos o solas, y nos dicen, venga… Te dan todo tipo de instrucciones de cómo tiene que ser, yo que sé, una cabaña de la edad del bronce con todos los detalles. Pero luego, a la hora de representar a los personajes, pueden ser como quieran. Entonces, igual que pones un árbol, pones una mujer. Lo mismo. Entonces, claro, a nosotros nos parecía que sí que era muy interesante. yo creo, y lo estamos, digamos, implementando ahora en la práctica, viéndolo sala por sala y esto es válido, esto no pero sí que nos resulta interesante y creo que este tipo de cuestiones que se trabajan eh, con, sí, justo, micro claro. con intereses muy concretos esto es dibujo arqueológico etcétera, que se puede trasladar por ejemplo también, no solo a museos sino a, a libros de texto, donde muchas veces ya se ha cuidado bastante texto, el lenguaje, pero las imágenes siguen siendo verdaderos disparates. Entonces, bajo mi punto de vista, esto sí que puede ser interesante. No, yo precisamente iba a comentar que vamos, los protocolos yo creo que los escribe el diablo, que nos, nos encorsetan, nos distraen de las cuestiones concretas de cada museo, de cada colección, de cada proyecto, de cada programa. En cambio, las herramientas son las que nosotros podemos utilizar en función, adaptarlas, ¿eh? saber elegir aquella que nos puede servir y la que no, y elaborar las nuestras propias a partir de otros modelos. Pero yo, desde luego, un protocolo no lo quiero ver ni en pintura. <risa> sí, es decir, hay ya proyectos que se llevaron a cabo y tal, pero yo soy más partidaria de buscar herramientas que ya se pusieron en práctica. Eh, de gente que ya está trabajando en ello y que por lo tanto ya te lleva mucha ventaja en determinados aspectos, recurrir, en caso de la arqueología de prehistoria, Paz te puede dar muchas soluciones y recursos para un museo de arqueología y, y de arte también, y luego ya lo que es el lenguaje eh, no exista hay guías también y estudios más o menos completos, eh, recopilación de datos en muchos museos, de... Entonces, yo creo que las herramientas están y si no están, yo creo que puedes elaborarlas a tu medida, del proyecto sobre el que estás trabajando y sobre todo las que quieres aplicar. Mente abierta, sobre todo. Mente abierta. Eh, ¿Alguna intervención más? Bueno, yo quiero agradecer al Museo de Pontevedra esta oportunidad, esta mesa, y, y sobre todo, bueno, pues, darme el, el gustazo de poder ir plantear estas, estas cuestiones que teníamos en debate entre, entre compañeras y, y conseguir pues la, el quórum para, para solucionar y para tener mucha más información para seguir trabajando. De verdad, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que habéis eh, estado aquí, que, por supuesto a vosotras, que ha sido un lujo escucharos y a todas las personas que nos habéis ayudado a, a poner… Eh, Límites y, y más información en estas cuestiones que son las que pivotan un poco cuando nos ponemos a, a trabajar, por lo menos eh, nosotras. Muchas gracias. A